Esto es Lens el podcast de cine en donde decidimos qué persona es famosa y quién no. Si no, pregúntenle a Alec Baldwin. Get ready. Lights, camera, action. Esto es Lens Señores, hace segundos, minutos, se acaba de estrenar el segundo tráiler de... Spider-Man No Way Buah, ¡Está brutal, eh! ¡Qué cosa, eh! ¡Qué cosa! Está brutal Está tan verdad. brutal que ni siquiera nos dignamos a comentar la asquerosa frase que dijo Raúl Sí, no, perdón, la verdad no me acuerdo qué dije <ríe> Sí les digo <ríe> Pero, pero van a tener que esperar y quedarse con nosotros para escuchar nuestra discusión sobre el trailer Porque Uf. tenemos algunas cosas más que discutir el día de hoy Sí, sí, sí. ¿Qué puede ver más importante que el puto tráiler? No, nada es más importante, pero queremos que la gente se quede en el programa. Sí, porque si no van a Uf, correr a verlo. O lo pueden ver... La, la tendencia los es el tráiler. <risa> las esperamos, Alex. Los bueno, ¿qué te minutos? gustó el trailer, no, es cierto. Sí, ya dinos, dinos. dinos. Está, es porque sigue buscando. Hay que decirle a la gente que Miguel sigue buscando cosas. Sí, no, no, yo estoy trailer. googleando imágenes y, y teorías y viendo <risa> conexiones... Es que acaba de salir el tráiler, la verdad. Sí, no, no, o sea, los que, nos los que nos escuchan no en vivo, tenemos que decir, los que ahorita mismo hace, ¿qué será? ¿Cinco minutos? ¿Ocho? Bueno, pero ¿cumplió las expectativas o no? ¿querías la verdad, a, sí, sí estoy, a, a estoy emocionado. Andrew Garfield Toby Raúl. Mira, eh, Andrew ya no me preocupa tanto, y creo que con... <risa> ya, con te, este... ¿Ya te resignaste Obvio. a que no va a salir? No, no, tal vez no, la verdad lo dudo, porque él ya está renuente a que no, que no, que ya se me hacen muchas, no, muchas negaciones. Pero el que sí aún tengo algo de pues ¿Cómo se puede? De esperanza Puede ser el mismo Toby, porque Estamos viendo pues personajes de su universo Y, y, y yo les dije desde que discutimos de esto Con que él salga, me doy por bien servido con que Van a salir Toby los salga. dos, Raúl Ah, tú ya lo estás asegurando O sea, si tú vale. crees Obviamente, si la, si la gran sorpresa de la película Fueran estos villanos que ya vimos a todos en el sí. tráiler Pues de eso los esperarían Y a que ya estaban confirmados Y que ya estaban confirmados O sea, porque bueno, al final de cuentas Si, si, lo, lo, si lo piensas si lo piensas, todo lo que nos están mostrando ya estaba confirmado. Sandman y Electro, digo, Sandman y ¿Ale? Lagarto lo confirmó Empire hace man? dos semanas. Ah, sí, bueno, ah, yo no sabía, el, pero yo no me acuerdo que lo dijeran. Empire, en el, en el artículo que sacó hace dos semanas, que salió la la, la foto oficial de, de Octopus, ahí ya, ahí confirmaron en el texto a Sandman y a Lagarto. Pero, a bueno, ver, pero vimos entonces, pero es que, Ajá, es que una cosa es que confirmen un personaje y otra cosa es que nos den al mismo de alguna de las sagas, que en este caso solo lo hemos visto. No, en no, el no en, en, la, en la revista Empire, bueno, hasta donde yo tengo entendido, porque lo leí, la revista Ajá. Empire confirmó a los mismos actores, a Lagarto y a Sandman con ah, los mismos vale, actores. Ah, vale, eso sí, no. Bueno, vimos ahorita en el tráiler, sí, sí, sí. Eh, sí a, a los villanos que ya estaban confirmados, eh, los vimos más, pero también vimos a un sí, duende sí. verde por ahí que, que no era el mismo del de, de, de Willem Dafoe, sí, porque se veía eh, diferente. ¿Cómo se llama en los cómics el que es el eh, Duende Verde Jr.? ¿Cómo se llama? ¿Yellow pues Goblin? ¿no? No, no, no, no me acuerdo, la verdad. ¿Cómo se llama el hijo de... de pues el pues Duende también Verde Harry Osborn es el Duende Verde también. También está. No, yo creo que le llamaban algo así como el hijo o Sazón o algo pues ya, si así. Pues si tú no bueno. sabes, Raúl. Pero a ver, entonces, eh, no, bueno... Pero aquí la teoría, o bueno, lo interesante lo que está investigando Leo como si fuera gente de la CIA, es ver quién es, porque ya tuvimos a dos duendes verdes, ¿no? Ya tuvimos a dos Harry Osborne en el universo tanto de Toby como en el universo de Andrew. ¿Quién puede ser? ¿James Franco o el otro chico que no me acuerdo ni su nombre? Bueno, también vimos por ahí a un Spider-Man con traje negro, eso tampoco sabíamos. Vea, no es así por los juguetes. Bueno, sabíamos que este Tom Holland va a tener un traje... Eh, negro ahora ahora especial, también que se las También, eh, o sea no tenemos a Toby y a andrew en el tráiler pero los pudieron uh -huh. haber borrado digitalmente ¿eh? Eso, porque por ejemplo es un hay una hay una hay una parte en donde se ve electro a sandman y a lagarto que es de hecho, sí. donde tenemos su primer vistazo que se avientan pero en la escena eh, tom holland o bueno nuestro spider-man está arriba y lagarto se avienta hacia abajo entonces Puede Oye, ser buena. que los hayan borrado digitalmente, ¿eh? Sí, ya sabemos que Marvel hace eso. El Doctor sí, sí. Octopus se ve más parecido al de, a su interpretación original que en el primer tráiler, ¿no? O sea, ya, ya, que sí. se le, ya que se vio más completo y con el, con el traje es que, se, se ve si más... Lentes. Sí, sí, sí. Sí, se ve mucho más. Y pues más es más que él diga, ¿no? Lo único que no me cuadra es por qué tiene cosas rojas en sus tentáculos. Ah, es que es lo que... Sí Te digo se que se convierte aquí aquí en aquí Iron eso, Man, o ¿Qué o onda? Es que lo que digo, parece ser que aquí también lo creo A la industria Stark también creó a, a Octopus. Pero también ve algo importante del, del, del, del trailer. Este, el, bueno, Ot, Ot, Ot, Otus no reconoce a, a, a, a Peter Parker. O, o, no reconoce a Peter Parker. Le dicen, claro, ¿Tú, le dice, tú? Hola, Peter, pero luego vemos que ya que Ajá. ve que es Tom Holland, dice, ah, ¿cómo? ¿tú no eres Entonces, Peter? Tú no eres Exacto. Peter, claro, Entonces sí, ya sí, dijimos sí. que no, o se descarta la teoría de que Ahora todos lo reconocían porque era, o sea, como que, no sé, entonces... En sí, bien vio ya, a Spider-Man y pensó Peter. que era Peter. Exactamente, lo vio como Spider-Man y por eso creyó que, que era él. Y ahora parece que va a haber como una especie de Team up ¿no? Porque lo tienen ahí atrapado. Bueno, yo no, me estoy tal vez diciendo, a lo que voy es, tal vez este Doc OP tampoco es tan malo como creíamos, porque el verdadero Doc OP malo, pues no estaría charlando con ellos tan casualmente, ¿no? Bueno, es y que como... yo vi una teoría, yo vi una teoría de que, o sea, primero se enfrentan pensando que es Peter Parker, pero cuando ya ven que en el tráiler le dice, oh, ¡Ah, caray, no eres Peter! Que después, eh, o sea, Octopus se da cuenta que no está en su universo, sí. y sí. había una teoría que rondaba en la semana pasada, de que Octopus se iba a liar con Peter Parker, que por eso trae las cosas rojas, porque claro, si se fijan raro, en la raro. escena donde, donde pelean, Peter eh, Tom Holland trae el, el Iron Spider, el traje de, de Iron sí. Spider, que es el traje hecho por Tony Stark. Entonces, de alguna manera, eh, Octopus le quita el traje, por eso después ya no vemos a Tom Holland con el Iron Spider en ninguna parte del, del tráiler. Le quita el traje, lo como que absorbe en sus tentáculos, por eso trae lo rojo, y le dice que si, si no le ayuda, ellos van a morir porque están fuera de su universo. Claro. Entonces, que Octopus va a trabajar con Tom Holland. Eso está... Es, me, me suena bastante lógico porque al final eh, serían demasiados villanos contra, si acaso, tres Spider-Man, ¿no? Y al Entonces... final Octopus no era malo. O Esa, sea, pro, recordemos es... recordemos que en su universo cuando la lucecita del, del tentáculo era roja es que los tentáculos lo están controlando. Control. Y sí, cuando sí. no era roja, él tenía el control. En la imagen que salió en la revista Empire, justamente, donde ya tienen los tentáculos, la pintura roja, la lucecita está en, en, en negro, está apagada. Entonces, se ve que Octopus tiene todo el control de los tentáculos. Y la teoría diría que, al absorber el Iron Spider, la tecnología del Iron Spider pudo tener el control absoluto de sus tentáculos claro. y ser bueno. Sí, me suena lógico. O oh, ¿qué tal que es la conciencia de Tony Stark? Entonces ya se pasa a la de... No, no es cierto, la ah. de Doctor... Doctor no, Doctor y eso y ya suena el... muy fumado. ya sí, está muy acá, ¿verdad? Te voy a sacar bueno, de la llamada, Raúl. No, no, no, no. no, no, después, ¿no? Y también, bueno, podríamos tener también aparición sorpresa de Venom. No hay que olvidar el, el, el, la escena post-créditos de Venom 2. Talladas que también puede estar ahí. Así es, así es. De hecho, ver demasiados. la cara de Sandman con todos los demás villanos, dije, ¡ay, Spider-Man 3 otra sí. vez! ¿No sí. Les, no les... Ustedes no preguntan... Eh, Strange es... Uh, o sea, está, entiendo que él es parte de lo importante de la historia, pero ya dejó de ser también 100% Doctor Strange 2, ¿no? O sea, no, o sea ya está a punto y aparte, ¿no? Desgraciadamente. Sí, bueno, pues es que recordemos que lo que platicábamos hace unas semanas, ¿no? Que este es el cierre de una trilogía, entre comillas, entonces... Así es. Obviamente eh, va a ser como un evento magno y de aquí se van a desatar más cosas. Es como cuando Así fue es. Civil War. A partir sí. de Civil War se empezó a desatar ya algo más grande... Y el Thor Ragnarok ya no era solo Thor, ¿no? Ya era. Exactamente. Pues, pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo en cámara lenta, eh, ya ven que en YouTube puedes poner <ríe> la velocidad en punto .25, sí, sí. esta escena que les digo, donde Tom Holland se avienta de los andamios, y está, el, está Sandman, está el lagarto y está Electro, y se ve que Sandman levanta el puño hacia donde va Tom Holland, pero lagarto, y ahorita se las voy a mandar para que la vean, lagarto está atacando hacia abajo y Electro está atacando hacia arriba. Uf, Entonces, uf. no es descabellado no, no, no. Que, que, que hayan, hayan borrado no. a los otros dos Spider-Mans sí, digitales o sea, también la escena ¿eh? en la que se ve a Zendaya sí. cayendo es, evoca muchísimo cuando se cae a Gwen Stacy en... en México, sí, claro, claro, es claro. nos queda. Capaz ¿verdad? que ahí ver, Tom Holland no la puede salvar, pero Andrew Garfield sí, y se redime. Exactamente. O se muere se muere Zendaya. No, no, no, no, no maten a Zendaya, malditos. No, eh, Zendaya me chido. <risa> que <risa> pero no eh, suena el caballero que... que Andrew Garfield, no suena el caballado que Andrew Garfield. Sí, eso sí. Se redima salvando a Zendaya, como sí, no pudo salvar a eso sería bueno, muy bueno. Pudiera eso ser. muy y bueno. Digo, lo único que ya este ahora sí nos confirmaron que ya lo habíamos visto durante toda la semana los memes en, en sí ya nos lo habían confirmado, es que lo único que grabaron fue la escena del puente. No, bueno. <risa> pues, toda la, la película se va a desarrollar ya. en no. ese puente. No. Como bien que, que es viene, viene a complementar la teoría, ¿no? De que las, las escenas filtradas, ya sean fake o no, Así de es. Andrew Garfield que hemos visto, han sido ahí en los andamios. Así entonces, entonces ahí donde, eh. donde muere Zendaya, sí. o bueno, donde se cae Zendaya, y sí. donde está Sandman y Electro y, y, y o sea Les eh, acabo Miguel, de mandar la imagen para que la Miguel, vean. No, no eres no eres detective o agente federal, nomás porque no quisiste. Hola Mario, ¿cómo estás? No para tan chido. El Hola Mario, sí, perdónanos Mario, ya nos adelantamos a hablar de tus temas favoritos. Sí, pues sí, <risa> eh, estaba bien adentrado con, con Spider-Man, sí. sí, este, vi el trailer, este, la verdad me, me entusiasmó de entrada escuchar la voz de, de, del Duende de Verde, ¿no? Del, Claro, claro, no, no, nomás escucharlo sino verlo. Sí, Por no, fin, pero eh, pues hasta, quizás... hasta me remitió al tipo de emoción que sentí en su momento con Star Wars episodio 9, cuando escuché la voz de, de, ¿De Palpatine? Palpatine. Algo eh... parecido, pero pues aquí pues, va a ser diferente, evidentemente, no con el, claro, con claro. el todo todo que entra no al universo. Entonces, este, yo también espero mucho, no, para ver este, en qué momento van a entrar los otros. Así es, así es. Y, y lo bueno es que no hay que esperar mucho, ¿no? Ya, el próximo mes se. Sí, se falta un mes un mes para la película, para que todos nos decepcionemos enormemente. No se les olvide que Andrew Garfield hace dos días en una entrevista dijo un rotundo: No, yo no estoy en esa película. Sí, sí, pero. Pero puede mes. ser orden de arriba, ¿no? Puede ser orden de arriba. No, sí, seguramente. Sí, sí. Porque, porque la, yo, yo me quedo, del trailer, yo me voy a quedar con una frase. La frase de Octopus cuando ve a, a Tom Holland le dice: Ah, caray, tú no eres Peter. Ahí nos está confirmando que conoce a otro Peter con otra no, cara. Pues, claro, porque de viene de otro universo. Pero, sí, por pero que lo pues, conoce entonces... no quiere decir que vaya a salir, quién sabe. Ay, pues tiene que sabe? salir. Es, es lo que te estoy diciendo, que si no, sí, salen villanos sí, pueden salir los héroes. No, claro que claro. puede. Lo que semana... te estoy diciendo es que no. Es que pudiera ser que no y salgamos todos decepcionados del cine. Y además, hace una semana Strange yo les... dice, Vienen más, dice Strange también. Hace una semana yo les dije que. Eh, Sony no quería mostrar, Sony quería mostrar a los Spider-Man en el trailer y Marvel sí. no. Y que al final de cuentas estaban como, que por eso tardó tanto en salir, porque uno quería mostrarlos y otro no. Eh, esto obviamente es un rumor, esto no está confirmado, pero yo creo que el simple hecho de que eh, hayan llegado al equilibrio de decir, ok, no los mostramos, pero hay que dar pistas sí. el como el equilibrio hecho de, de Disney. decir, a como ver, el hecho mí, de decir. Conozco a otro Peter Parker, es porque Ajá. tienen sí, que salir, sí, sí. tienen que Yo de lo que no me acuerdo es en qué momento surgió este como rumor o el reporte de que, de que íbamos a ver los tres Spider-Man. ¿Por qué de repente todo el mundo empezó a creerlo? Pues Insiders y cuando se estaba empezando a grabar Spider-Man 3, ya empezaba a correr ese, ese rumor. Además por la historia, que se supo que iba a estar Strange y que iba a estar todo determinado con el multiverso. Acordé, acordémonos del final de Loki, que ahí ya todo se confirmaba, pues obviamente... Tal vez algo llevó a sus posiciones, pero ya empezaba con insiders. Incluso varios insiders que apostaron su carrera como periodistas digitales. No sé si son periodistas tal cual reales. Tú dices con los que, que apuestan su carrera, esos periodistas digitales. <risa> pero es que dicen que no es cosas fácil. no ciertas todo el tiempo. Rabo. Por eso, pero, pero su reputación sí es algo importante. Y lo veo en las redes, redes sociales. Claro que hay. ¿cómo no <risa> ¿No <risa> ves que están baneando gente por Twitter de hace 10 años. Por tweets, a lo mejor, pero... a lo mejor uh -huh. puedo estar equivocado yo, pero no sé, ustedes ya me dirán si sí o si no, pero según yo el, el Spider-Man de, de Tom Holland es como, sería como, vendrías, ¿no? Como el más... este Apegado de lleno, ¿no? Como a lo que ya es el, multi, el multiverso como tal que entra con el MCU, ¿no? Este, sí, pues sí. Más, más que el de Andrew Garfield. O, sí, es que mucho fue hecho más adulto, más joven, más chavito. ¿no? Y, por, y por lo mismo, no, no brincaría, o sea, si llegásemos a ver ahí a Toby Maguire en la película, este, ahora que lo pienso así como verlo ahí, no sé. Pues es que es de Sony la película. Pues, o sea, obviamente, o sea, dejémoslo muy claro, si, si están en la película, los están metiendo a fuerza al MCU. Sí. Entonces, habrá que, habrá que ver cómo lo hacen. Ahorita lo que brincaría sería que no estén por, por todas las Exactamente. ¿no? Ahora, les quiero preguntar, ustedes que ya, lo vi, bueno, que ya lo vieron, que no sé si Mario, pero por lo menos tú y Miguel y yo no, también voy a responder, ¿creen o ya o ya bajó sus expectativas de que se iban a salir por lo menos uno de los Spider-Man? Eh, Leo, si crees ahora después de ver el tráiler, ¿crees que vamos a salir los tres Spider-Man o ya no? Sí, o sea, totalmente, bajó, sí totalmente sí, No, subió sí. el trailer Me sí, parece... yo también he, he recibido comentarios de amigos que me dicen que les faltó Como un poquito de carnita Así que les faltó un poquito más de emoción Pero a mí creo que Creo que sí me lo confirma ¿eh? yo, yo, yo tengo mucha fe sí, sí, sí. A mí ni me lo confirma ni me lo niega O sea, realmente me gustó mucho el trailer Y me emociona mucho por ver la película Porque vemos ahí a, a, los, a los villanos Que ya sabíamos, pero, pero todavía no los habíamos visto Y demás pero yo sigo bastante seguro de que sí iban a salir los dos. Sin embargo, conservo todavía un pequeño porcentaje de escepticismo y si no sucede, aunque sí, obviamente me va a decepcionar porque ya a estas alturas pues ya la expectativa es muy alta, eh, sí. si no sucede yo espero que por lo menos hice sí sea una película buena y se ve que va a ser una película buena. Sí, entonces... la verdad, ahí también sí, creo que va a ser una buena película. Pero yo también siento que va a estar buena. A mí me dice que sí, o sea, entrada por lo que les digo, que escuché la voz de... Del Green Goblin, este ahí de. Pues sí, me diría, ¿no? Van William, a salir, William este, Dafoe. William Dafoe, este, Pues sí, van a salir, este, tú es este. Y que tenemos dos Green Ay, Goblin. Pero no, no escuchaste su voz, sí. Mario. Ahí sal, salió. Se ve ahí. Sí, en la, el... sí pues está igual, digo, digo, Mario, ve el trailer y ya sale. O sea, ya nos lo no lo veo. Ya lo veo, ya lo, vi, lo acabo de ver. Sí, ya sí. lo vi Ah, o... vale, vale. Ah, vale, vale, pero vale, vale. No, no me fijé en ese detalle, o sea, me fijé ah, en vale, ese robot. Vale. Es que su voz es toda, ¿no? Oigan, es, es oigan, y, y los trajes, ¿eh? Los, el, sí. el, el traje de Green Goblin de William Defoe. Sí, sí, cuando sí, lo sí. vi en pantalla, me emocioné un chingo. Sí, sí, sí, se ve muy bien. Ese sí va muy a hoc. Dos horas cuarenta y nueve minutos va a durar la película. El de Electro sí. me gustó, que trae hasta los rayos en estrella, como el clásico de los cómics. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Y el lagarto, pues igual, ¿no? Como lagarto. Sí se ve como lagarto. Felicidades. No, pues es sí, el lagarto sí, sí. No, pero sí, Creíamos, muy, muy creíamos este, que a lo mejor la semana pasada por el Disney Plus Day iba a salir este, este tráiler Aunque digo, pensándolo en retrospectiva, no, pues, no tenía lógica porque esta película va para cine, no para Disney claro. Plus directamente no uh -huh. Pero sí hubo varias cosas este, en este evento de Disney Plus que eh, pues son emocionantes, algunas que no tanto eh, Pero anunciaron eh, bastantes cosas, ¿no? Así es, bastantes cosas, eh, bueno, anunciar o por lo menos confirmar o darnos un primer vistazo de, de cosas. Eh, por ejemplo, ya sabíamos que iba a venir una, una secuela o precuela de la película de, de, de Encantada, ¿no? Esta sí. de... que sale Patrick Amy Adams y, Patrick y Patrick Amy Adams. Adams. Así es, la película pues va a estar igual eh, ambientada ahora para o bueno, va a llegar en otoño del, del, del 2022. Supongo que esta sí va a ser inmediatamente para Disney Plus, ¿no? Lo va a revivir para esto. Recordemos algo, Disney Plus parece ser, bueno, y les mandé el artículo, estaba teniendo al parecer una, una, una, una pequeña crisis que para Disney pues es muchísimos, millones de dólares, hablando sobre todo de sus suscriptores. Parece ser que la competencia pues después de todo sí le está comiendo el mandado. Llámese HBO, llámese Prime, ¿no? Pero y estás... a qué nivel, si tienen. Por eso, ¿a qué nivel? Hay inversionistas que. A... ¿Tú como... a ver, Alex, tú estás viendo Succession. Sabes que no te gusta perder ni 30 dólares, aunque tengas invertidos medio millón de dólares. O sea, así es como se maneja en el. En el al final Sí, de vaya, mundo. no, lo entiendo, pero es que hablar de una crisis, cuando Disney Plus es el gigante claro, del Claro, sigue streaming siendo ahorita. gigante, pero para ellos, claro que lo es. Pensemos en algo. Parece ser que su misma jugada crisis de dinero. Ah, bueno, sí, Blim sí. Pero Blim quién sabe cómo lo Sigue existiendo. Sigue existiendo, sí, sí. sí. Pero pensemos Crisis en algo. Plus. Tú tienes una, una, una, una ventaja de tener una, una, pues una plataforma y de muy bien. Pues muy bien posicionada, que ya es Disney Plus. Pero si tus películas o tu contenido, la mayoría de eso va al cine, entonces parece ser que eso no les gusta mucho a los inversionistas porque ellos no están invirtiendo tanto en lo que sería Disney en general. Bueno, hay unos que sí, pero aquí estoy hablando específicamente de los inversionistas de Disney Plus. Ellos Plus está dentro de Disney Plus. Disney Plus es, de la... Disney Disney Plus. Plus es parte del Walt Disney Company, claro, cotiza sé, igual en la bolsa. Es... Sí, cotiza igual, pero lo que voy en este caso es las ganancias que se dan por producción. No es lo mismo tú, tú como inversionista de Disney. Plus, que ganes en Disney Plus, ¿no? Con las suscripciones, que es lo que al final ganas, a las personas que van al cine a ver eh, la película. ¿Por qué lo pongo, Alex? Por eso anunciaron más cosas para Disney Plus. Esta es la forma de mantenerlos de alguna forma contentos. Porque si ustedes se dan cuenta, es muy diferente a lo que tuvimos un año, el año pasado. La mayoría de las cosas, quitando producciones originales de Disney Plus, iban muchísimas al cine. Vimos, por ejemplo, sí. Soul que no gustó mucho, ¿no? Pero estas ya son producciones que van directo a la plataforma. Soul no gustó? ¿A quién no le gustó mucho Soul? No, no, no. Le eh, dije que no fue a cine, dije. Ah, dijiste eh, que no gustó hubo mucho. No, no, no, no, no que no fue a cine, que no no gustó a los, eh, bueno, a, las a varias personas, ah, okay, algo ya como te un entiendo. rollo, ¿sí me entienden? Como que rollos de, de empresa estoy de acuerdo o sea como que de alguna manera se invirtió esa tendencia de o sea para efectos de las ganancias no de, sí. de Disney y ahorita como que est están apostando mucho más a, a pues sí a jalar a, a los suscriptores a, a Disney plus este apostando claro. totalmente por esta esta movida ahí y las ganancias que pues, se puedan obtener en cine pues pasan a segundo término ¿no? Pues yo, yo, yo no soy financiero de la, de la industria cinematográfica ni mucho menos, pero a mí personalmente me parece que, o sea, ¿cómo, va, ¿cómo van a pasar el segundo término si las ganancias de un fin de semana de estreno pues son muy superiores por un contenido? De lo, de lo que a lo mejor muchos muchos muchos suscriptores en un solo fin de semana podrían generar claro, Disney Plus entonces por eso es lo que a mí a mí no viendo. me parece mal yo no entiendo por qué alguien se quejaría de que tengan estrenos en el cine y en Disney Plus pero en fin o sea mucho de lo que anunciaron también son series no que también para eso está sí, Disney claro, Plus claro. Para, para ser una plataforma para televisión que ahorita eh, nos guste o no realmente las series de televisión tienen un mayor auge que las películas incluso Sí, sí, eso sí. sí, sí y sí. más por la... Y ya, bueno, no sé sea, si sepan, pero Europa ya regresó al confinamiento, ¿no? O sea, ya están otra vez en, en algunos lugares de Europa regresando otra vez a, al confinamiento, sobre todo, pues, por las nuevas... Eh, los nuevos casos de, de, de este nuevo... De COVID, ¿no? Que está sucediendo. Entonces, obviamente, las plataformas van a volver a tener este nivel de, de, de atractivo, ¿no? O van a ser el, el momento de ver eh, de nuevo, ¿no? De olvidarte otra vez un poquito del cine. Esperemos no vuelva a pasar en Latinoamérica, que lo dudo mucho, pero otra vez tendrá que ser esta plataforma. Es ¿no? que depende mucho. En Europa, el tema ahorita es no, que no hay vacunación suficiente. Aquí, por ejemplo, sí, en sí, México, sí. la vacunación ha avanzado bien. No sé, o sea, depende mucho. No vamos a especular claro. sobre, sobre el coronavirus, pero. Sí, no, no. Eh, no. Pero yo creo que deben seguir eh, dando dándole su lugar a las cosas que van al cine y a las cosas que van a Disney+. Plus. Sí, y perfecto exacto. también que haya mucho contenido para Disney+, Plus y que quitemos lo que estamos pagando, ¿no? Sí, eso sí. Eh, a mí el que me llama del general, antes de pasar, digamos, a los fuertes que serían Star Wars, animación y, y Marvel, eh, eh, lo de los virus ¿no? Ya habíamos visto eh, Get Back, este documental sí, ya se dirigido se estrena, por en Peter la Jackson. Así ¿Ah, es, ya la semana que entra tenemos la primera parte. Eh, no, esa, la tres, verdad, son tres días movidos. seguidos en la misma semana van a salir los tres ah, Sí, yo me he entendido que uno y a la próxima semana otro. No, van a salir los tres días seguidos Ah, perfecto, muy bien, muy bien me aplausos a... por favor, ponle Alex Sí, aplausos bueno <risa> A los enfermos como nosotros me... que lo vemos seguido todo Ameritan los aplausos por, por porque, o sea, yo siento que los Beatles son, o sea, es un caso muy especial no en cuanto sí. a, a documental, o sea, no, no se conocen muchas imágenes realmente así como ya más íntimas de ellos, o sea, es pura cuestión como desde afuera, ¿no? o sea, este, desde el punto de vista de los fans, así, pero como sí. más este, hacia adentro no hay, no existe realmente tanto material conocido, entonces me da mucha curiosidad ver cómo está estructurado este documental Sí, Peter sí exactamente. Y sí, se ve muy bien. Nada más para, para aclarar, Raúl. Van a salir tres días seguidos. O sea, no vas a tener los tres capítulos de jalón. Vas a tener uno pero, un día, otro al siguiente día y otro al siguiente. Sí, día. pero no, pero ahí está bien. Ya solo esperas tres días. Está bien. Ahí está muy bien. <risa> perfecto. Qué bueno. Tampoco bien. creo que los Beatles te vayan a dejar en Cliffhanger. <risa> ¿Qué pasará después? <risa> tal vez sí, tal vez sí. Quién sabe. Hocus Pocus 2, que también ya había sido tal cual anunciada. A mí esa película, para que vaya, nunca me, me llamó mucho. No, me gustó mucho. Vamos a tener una serie de Baymax. Regresan sí. Chip y Dale. Vamos a sí, tener Chip una Dale. nueva película de Más Barato por Docena con Steve Martin. Así es. Más hay Barato una... por Docena con Steve Martin. Y hay una que me llama sí. la atención que es, eh, está dentro de la franquicia de la Era del Hielo, ¿no? Me parece. Así es. Esa va a ser una, una, una producción de la Era del Hielo, porque recordemos que ya también ya le pertenece a. Ahora la, la Era del Hielo ya es de Disney también. Sí, es The Ice Age Adventures of Fuck Wild va a ser, eh, se trata de un relato inspirado en algunos personajes secundarios de la franquicia. Va a ser más o menos, tal vez un poquito como Monsters at Work, ¿no? Pero ahora ya, con los personajes de la era de Hielo. De sí, eh, había dice. una que les quería decir a ver qué opinan de, o, bueno, a ver qué opinaron de esta, la de Pinocho, que también es un, va a ser un live, en donde va a ser eh, el director Robert Zemeckis, ¿no? Y Tom Hanks va a tomar el papel de Geppetto y este Joseph Gordon Levitt va a ser el, el grillo, ¿cómo se llama Pepe en, en, en español? Pepe, el perillo, sí, sí. Se pero ya sabíamos, no esa ya estaba confirmada desde hace mucho. Sí, yo no me acordaba de que ya presentaran todo el cast. Bueno, no sé si yo todo el cast, pero ya sabíamos está que Tom Hanks iba a ser Jeepeto. A sí. mí me emociona porque, a mí la verdad, la película de Pinocho no me encanta, pero me emociona eh, porque obviamente Robert Zemeckis y Tom Hanks pues son... Sí, sí, garantía, sí. O sea, uno es garantía, el otro pues... Sí. Bien. Miguel no nos ha puesto nada de atención en todo sí, el programa ¿eh? porque si algo está viendo que le gustó, ahorita le vamos a preguntar qué fue. Les, les confirmo, si sí están cortados los dos spider de la escena que les dije A ver, ¿por qué? A... ¿Cómo que confirma? No. A el, en, Sony Picture, en el Twitter oficial de Sony Pictures Brasil, el trailer que subieron lo cortaron mal y se ve a Lagarto volteando ah. hacia otro lado. Te lo juro, te lo mando. Te lo ah, tal un ruido Te tal, tal vez escuchó un ruido. Ajá. A ver, pero acuérdate, Miguel, hay que tener cuidado porque acuérdate que hay. No, no, no, no, no, es no, véanlo, véanlo. véanlo bueno. Se los acabo de mandar. Es el Twitter de Sony Pictures. Bueno, Miguel? ahorita, vean, ahorita eh, lo pero, pero volviendo un poquito no, no, al tema. Vélo de, ya, de, velo ya, velo ya. <risa> <risa> volviendo pues, dale, un poquito. A ver, lo voy a ver, de, mientras, de, a ver. De Pinocho. Ahorita, ahorita Ren nos dejó un comentario, ¿no? De que. Se le antoja la película, pero por Tom Hanks, ¿no? Este, a mí, pues, me pasa similar, ¿no? O sea, a mí me da mucha curiosidad cómo puede estar caracterizado Tom Hanks como Gepetto en la película. O sea, siento o sea que, no necesitan caracterizarlo, ya está viejito. Sí, no, pero siento que se le da, o sea, su, su estilo así como su... O sea, sí le da mucho para, para encarnar al personaje. Sí. Sí, sí. A mí me emociona por Tom Hanks, pero me emociona más ahora que sé que Robert Zemeckis la, la va a dirigir. Sí, también. Sí, es como... Y hay, hay un anuncio que, a mí, bueno, a mí me, me entusiasma mucho, o sea, esto a mí sí me, mota, me motivaría Excelente. totalmente por fin a este, contratar Disney Plus. Este, ¿Qué anuncio de Marvel es el que te gustó? <risa> Marvel, este, no, pues esta nueva es de Marvel, esta es una película de los ochentas que, que se rock, llama rock. Willow, Y pues un, ya está anunciada una serie de televisión de, de, de, basada en esta película, este, Warwick Davis, el que interpretó al personaje en la película original fue el que salió a decir, ¿no?, este, a dar el anuncio con un elenco joven, ¿no?, este, muchos actores desconocidos, este, pero me llama la atención, o sea, cómo va a estar este, esta serie, a mí me gustó mucho la película, es muy buena, este, muy de fantasía, este, para, para los que les gusten este tipo de películas, entonces, este, pues, también vale la pena. Suena bien, no vayas a llegar el día que se estrene a decir, no, la original estaba mejor, esta no, estaba, perdió la serie. <risa> No, Raúl ya. Ya, ya perdimos a Raúl también, Mario Por Vamos Dios, a ya, oh, pues, no. <risa> ya A ver, cuéntanos Hablantes de pasar a lo siguiente del Disney Plus Day Cuéntanos, porque siento que... No, no, tiene razón, Miguel poder... O sea, sí, lo No, es que aún así... Oh, dale, no tengo... Es que sí tiene razón, Miguel <risa> No tiene <risa> palabras, Raúl Sigue en shock a ver, por no el trailer de Spider-Man Velo, no velo, velo, Alex No, no, no, pues es el Twitter oficial de Sony Pictures Brasil o sea, ahora sí que no hay pierde, muy to sorprendido estoy. Obviamente, no, sí. ahorita que acabemos de hablar, lo, lo veo, pero sí. en Disney Plus, eh, sí. obviamente, sí. algo que ya sabíamos que ya sabíamos que está en, en, en proceso, pero vimos un poco más de lo que sí. podemos esperar de, de Obi-Wan Kenobi, ¿no? De, de, de ah, esta sí, sí, serie sí. en la que regresa Iwan McGregor como Obi-Wan Kenobi, en la que regresa Hidden Christensen como Darth Vader, y en la que sí. yo he dicho en este programa eh, sí. que pienso que va a ser una muy buena serie, pero que definitivamente no deberían volverse a enfrentar Obi-Wan Kenobi. No, ya te dicho, se si lo van a hacer bien. Porque eso rompería con la historia. Yo solo quiero decir, en, en, en este pequeño avance que vimos, vimos algunos este, artes de, de la producción, en los que se ven Darth Vader y Obi-Wan Kenobi enfrentándose nuevamente, yo solo quiero Así. decir, en el episodio 4, cuando, hablan, cuando se encuentran Darth Vader con Obi-Wan, Darth Vader le dice muy claramente, la última vez que nos vimos, eras tú el maestro y yo el aprendiz, Ahorita, o sea, en el momento en el que se desarrolla la serie, ya no es el maestro ni el aprendiz. Ya ¿Cómo no sabes que sentido. no? ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que lo sigas? ¿Cómo, viendo que cómo con su sé maestro? que no Raúl en el episodio 3 lo deja a morirse a su suerte? A ya, es, ya se convirtió en Darth Vader, ya no es su no, maestro. No. Te voy a decir una regla de los Sith Para tú convertirte en un Sith, Lord, tienes que matar a tu maestro. Esa es una regla. Eso Lo sí. leíste en uno de tus cómics que no, no tienen no reglas. Pues, en, en, en, en las películas. novelas de Star Wars que es 100% real. Por eso nunca ves más de ¿Qué? dos Sids. 100% contexto. ¿De qué hablan? De, de Kenobi, de la serie de Kenobi, que Alex dice que... No, no, no, no dice, sí, pero... ¿qué sabe, ¿no? Ah, bueno, estoy diciendo que, que no puede ser eh, que se vuelvan a enfrentar lo que estaba diciendo, ¿no? Porque uno le dice que cuando la última vez que se vieron él era el, el bueno él era su maestro, ¿no? que Kenobi era su maestro. Te digo, ¿qué tal que es una especie de, de, de arco en el cual eh, Anakin va a terminar de ser 100% Darth Vader? O sea, no lo es inmediatamente cuando le ponen el casco, sino también lleva una transformación todo lo que lleva. No, no lo es cuando le ponen el casco, lo es, es cuando mata a, a Mace Windu. en la. En la en Ese es uno, ahí sí. empieza, por eso ahí empieza la caída, pero ya no, tal ahí cual. Ahí no empezó caída, la caída, la de... caída empezó cuando mataron a su mamá no. y con todo lo que pasó en el, en el capítulo sí, pero anterior. pero yo me refiero a la primera fuerte, Alex. Tiene mucha la primera fuerte. piénsalo así. Ya, Raúl. <ríe> piénsalo así, psicológicamente tienes que matar a tu maestro, porque eres un mm -hmm. ciclo Y lo mata en el episodio 4 cuando se vuelven Hasta a enfrentar ahí. después de que eran maestro y aprendiz. Pero lo viste muy... Uh, uh, tun, turu, tutu, lo viste así como un gran logro, claro que <risa> no, no. nunca había a Anakin dijo... así, con esa personalidad. Sí, la verdad. Pero fíjate que, o sea, yo, yo les doy la razón a ambos, o sea, yo también tengo mis dudas sobre si me encantaría ver una pelea en esta serie de Obi-Wan entre maestro y alumno, o exalumno ahora, este... Eh, pero también de alguna manera coincido con Raúl porque, o sea, usted tiene que jalar, o sea, siempre siempre va a jalar para una franquicia el hecho de que haya una escena que, que sea emblemática, o sea, en, esta, en este caso este ver a Obi-Wan haciendo un intento, porque si, si pensamos bien así como a detalle, a mucho detalle, la, la pelea del episodio 4, hasta la sientes como que el mismo Obi-Wan sabe que ya va, va a ceder la batuta, o sea, desde el principio Y sí, los dos ven el... flojera. Así es, así es. Y a ver, o no sea. Me... En esta serie se podría ver una, una pelea así, este, como totalmente a la épica. par, ¿no? Está, ajá, Pero a ver, ya vimos un poco de creo que el aquí el, de el que de Obi-Wan de Darth Vader. de creo que de sí. el argumento de la de es que eh, se supone que al final de cuentas. Esa es la historia, no esa, si la historia es absurda, al final... porque esa es la historia. No, porque tú no viviste esa parte, tú no la viste, tú no sabes qué pasó. No, nadie la vivió, el... es una historia de ficción, pero la vi en las películas. <risa> Alex, se refiere al espectador, pues. Porque por un diálogo, al final de cuentas todos, todos, ahí A ver, no es por un el diálogo. El 99.9% del mundo, porque <risa> obviamente el, el, el, el 0.01% es Alex. Quiere ver esa batalla, quiere ver en el a ver, a ver, escúchame. No, no <ríe> es por un diálogo, es porque en el episodio 3 ya lo dejaron puesto. Obi-Wan se va el, al exilio en Tatooine no, y Darth Vader no sabe de su hijo ni lo encuentra hasta el episodio 5. Entonces, no hay sabes ninguna que no razón sabe. por la que se deberían encontrar. Estoy de acuerdo contigo, sería épico verlos pelear, sería muy padre, sería una escena que a muchos les gustaría, que todos quisiéramos ver. Ok, pero lo que estamos. Eh, es, lo que estamos diciendo es eh, prefiero tener una escena muy padre a que la historia siga teniendo sentido, que la historia se vaya al diablo con tal de que tengamos una escena muy padre eso no, pues no, a mí pero no, no me hace pero se hemos hablado miles de veces también que escribiéndolo bien todo se puede o sea, Además, te voy dices? a decir cómo va a suceder esta escena Raúl, si es que sucede, va a ser un sueño ah, o sí, algo a así, y, te, y vas a venir a despotricar cómo sí. pudieron hacer o que sea, un sueño porque dices tú que el sueño era la única forma de hacerlo ¿no? el sueño o una visión o alguna cosa así Nah, si vuelve Pero a era hacer la única eso, forma de Oscar, hacerlo y que tuviera ya. sentido. Ah, sí. Y claro que vos, pues, Patrical, pues también está chafísima, ¿no? <risa> <risa> Pero a ver, ¿cuál es el diálogo que tú dices? O sea, porque eh, dice maestro, textualmente, ¿no? ¿no nos hemos visto desde aquella vez que le cortó las piernas? Sí, eso no lo dice. La última vez que nos vimos era yo el aprendiz y tú el maestro. ¿Eso es ¿Ahí lo que está. Ahí está. Pues todavía hablando. puede ser el todavía puede es, ser el aprendiz en A esta... esta discusión la acabamos de tener hace cinco minutos y pues estuvieras poniendo atención. Pues oh, es que yo no gané. sé por qué estamos hablando de esta pendejada cuando está Spider-Man, pero bueno. <risa> <risa> porque estamos hablando del Disney? A ver, lo que le está diciendo Alex es porque, porque estamos hablando del, de todos los anuncios que hubo en el, en el Disney Plus Day. Pero, Alex, tú dices tú dices que, eh, que está bien, que no tendría coherencia ni nada en el absoluto. te lo estamos diciendo también, aún internamente o psicológicamente puede estarlo considerando como su maestro, y yo te estoy metiendo además la creencia Sid y todo eso, es que tú dices que al final lo quiere creer. Ok, pero, por pero eso es que tú dices que un, para convertirse en Sid war. tiene que matar a su maestro, ¿no? Eso es lo que tú dices. Es? Entonces, Así es. Entonces, en el momento en que lo va a matar, todavía lo consideraría su maestro. Así es. No, y no lo pero, a su maestro ahí. Pero él dice que la última de, vez que se vieron era su maestro. Diálogo, ya lo va a matar. Y dice implícitamente ¿Cuándo? que ahora él es el maestro. No, pero cuando dice la última vez que nos vimos, yo era el aprendiz y tú el maestro, él puede referirse a que era el aprendiz del este, de, de Palpatín. Ay. Por ah, Dios, ay ya ves Alex, todo eso pues era, puede, el aprendiz, ya, ¿qué? era el aprendiz, era el aprendiz de Palpatine, cuando sí. mata a Mace La última Windows, vez que nos viene a, a partir de, de ahora. Más. Eso obviamente tiene mucho que ver con lo que estamos con lo Y que Ahora es el pues, maestro, ¿no? lo... Cuando sí. la, cuando se enfrentan en el planeta este que le corta las piernas, ya no es su aprendiz. Es el aprendiz de Palpatine. Por eso. Pues entonces, ahí es la, tiene lógica que, que, la cuando... que le haya dicho, la última vez que nos vimos yo era el aprendiz, porque en esta pelea que van a tener sigue siendo el aprendiz de Palpatine, sí, todavía no, no es un maestro no, Sí, Exacto. exacto. Pues ahora ahí eres, tampoco es un maestro Cid. ahí sigue siendo Vader. el aprendiz de Palpatine. En ese tiempo era, era solamente Vader, Palpatine. ahora es Lord Vader, cuando lo vemos en el episodio 4. Claro. No, no es Vader, es todavía Darth Vader. No, va a... pero si pero no, pero sí es Lord, ya lo sí es un Lord Sith. Sí. Ya, mm. es un Lord Seed. ya es un loco. Y aquí Seed. todavía sigue siendo un aprendiz. Entonces tiene sentido. No. Sí, sí, sí tiene sentido. Hey. Ya estamos sí. chafísimos, Alex. Ay, no, qué chafa. Pues está genial. Está muy bien llevado. No, no, no. Bueno, vamos a ver ya cómo está la serie. Ah, no, no nos adelantemos. La serie puede estar <ríe> muy buena. <ríe> ya, ya, ya. Pero yo creo bien, que ya. no encajaría en la historia una pelea entre Darth Vader y Obi-Wan. No, no, bueno. no solo por la línea. De, repito, porque Obi-Wan ya se fue al exilio a Tatooine a cuidar a Luke. No, no encaja. A ver, vámonos. A... Sí, está bien, dices no encaja. Vámonos a las producciones, a un poquito de animadas. Tuvimos anuncios de Cars, eh, de utopía Plus, que va a ser también igual una serie. A ver, mí, a mí, no sé si ustedes. Eh, yo nunca Zutopia les he visto. ¿Va a ser el Plus? De se llama. Es que ellos lo manejan así porque es una serie para <risas> Disney Plus. A mí se me hizo interesante. Eh, a mí me gusta mucho esa película de utopía No sé si ustedes la vieron o si les gusta. Sí, a mí es me, buena, encanta. Es buena. me encanta. Me sí, encanta, sí, sí. Se me hace muy, muy este, eh, interesante. Tenemos también una tal Tiara, que es este, digamos, las primeras secuelas de formato musical, muchísimo musical para Disney, ¿no? Para no perder la, la bonita costumbre de ellos. Eh, y en, Entrelazada, quien es una serie igual de, de Disney Plus, que cuenta la historia de un, eh, creo que tiene que ver con lo de, de ¿cómo se llama? ¿El Rapunzel o algo así. Pues tendría, se ¿no? Porque este si se llama en Entrelazados, que pues, suena igualito sí, que ¿no? Enredados, pues, pues exactamente, tendría que Algo, algo de Enredados, creer. exactamente. Ahí ya que nos sigan ustedes. Vamos ahora sí a lo bueno, a lo que anunció Marvel Studios. ¿A lo bueno Studios? no fue lo de Obi-Wan? Ah, bueno, sí, pero sí ya nos habían dado un poquito. Este, este se cuece aparte, Alex, En el buen sentido. X-Men, no, no, 1997. O 90, ah, esa sí eso me emociona. Es un poco, ¿no? Cara, yo no lo esperaba, pero sí para me nada. Emociona. Sí, no, no, no. Sí, no. Y eso es un mega fan service, realmente. Claro. Está hecho... Es, es la continuación de la serie que tenemos en los 90 de X-Men, que ustedes recuerdan tiene poquitos capítulos. Creo que son nada más como 60 sí, la capítulos. la cancelaron, ¿no? O sea, no Así no es, la cancelaron. Y, y van a seguir con ese mismo formato. O sea, y de acuerdo a todo esto también van a contar con la misma animación, nomás que un poquito pues más di digital, obviamente, ¿no? Pero esa sí es una super noticia. ¡Qué increíble! ¿Ustedes qué dicen? Pues, a, mí mismo, o sea, a mí me gustaba mucho la serie ¿sí? de X-Men. Sí. Sí. sí, digo, a mí también me llama la atención. Yo siempre he tenido mis reservas, ¿no? Con esta especie de de actualización ¿no? en el sentido digital, ¿no? este, a veces es. Sí, sí, sí tengo mis peleas así, así, en cierto sentido estéticamente hablando, pero en cuanto a la lo que fue la serie a mí también me gustó. Exactamente. Sí, sí, obviamente no se va a ver exactamente igual justo por lo que dice Mario, no porque van a, tra van a, van a usar nueva tecnología, pero el hecho de que conserven la misma estética noventera y que le sí, den continuidad este. a esta a esta caricatura que por lo menos fue con, por donde yo conocí a los X-Men sí, y a muchos también. de los otros personajes porque en esa serie salió Thanos salió Punisher salió Spider-Man salió Daredevil, sí, Deadpool sí, Deadpool sí, sí, sí. entonces este la neta es que sí me emociona sí claro sí, a sí, ahora a mí también ajá. Es una buena ah, oportunidad que lo... para que Gambito vuelva a ser un X-Men protagonista y lo, lo consideren sí. cuando hagan películas nuevas de X-Men. Sí, por favor, eso, eso, por eso, favor. Es lo, eso es lo que siempre odié de las películas de X-Men, que nunca salió ah, Gambito. No, no, no. A ver, aquí va una teoría, porque estos capítulos van a ser ahora responsabilidad de Marvel Studios. ¿Es esto, o no, es la forma que nos está avisando Marvel Studios que así es como van a empezar a meter a sus mutantes dentro de su universo, o sea, de alguna forma, no creo, no, no, no, creo. Yo, no, esto es no yo creo que, es una serie yo creo que no, este aparte. solo es un fanservice, o sea, sí está a cargo de Marvel Studios, sí está a cargo de Kevin Feige, por, eh, eh, en cierta forma, pero yo siento que esto solo es un, un fanservice y que no tiene nada que ver con el o sea, MCU, o sea, que un día nada. apareciera el Spider-Man de Tom Holland ahí, no, Ay, Ay, Dios no, mío, Raúl, no, no, ya, por favor, no, no exageres. No, yo estoy. Yendo. Bueno, podría pasar, porque al fin de cuentas. Pues sí. Eh, es una caricatura donde te puedes echar a volar todavía más la imaginación como en un cómic, ¿no? Pero sí. no creo que esto introduzca a los X-Men al MCU ni nada por el estilo. Siento que esto es como un spin-off, fan service, así como de. O sea, recordemos Ay. que. Ajá. Eh, en vamos, porque recordemos la serie animada original está en Disney Plus. Entonces, sí, claro, sí. yo creo que, yo creo que simplemente desde que se estrenó Disney Plus, hubo varias reproducciones de esta serie animada, y dijeron, pues vamos a darle una continuación para darle claro. gusto a los que la ven, ¿no? Muy sí, bien, o sea, muy bien. Aunque, aunque tengamos el MCU por un lado, este, el universo cinematográfico, hay otras cosas de Marvel que suceden, ¿no? Como esta serie de X-Men, como una serie de Spider-Man que viene, como la película sí. de Spider-Man Into Spider-Verse y la segunda parte que, que, que se acerca. O sea, también hay como otras cosas alrededor que no, que sí, no está son bien. parte de... Y está sí, bien. yo también estoy de acuerdo. A mí también me gustaría que así los introdujeran. Se me haría igual muy, muy extraño tuvimos también las primeras eh, pues eh, muestras de cómo se va a ver Oscar Isaac en Moon Knight la verdad no siento que nos mostraron mucho más que ¿Qué un rayos poco es de su ah, es lo que me decías que era como el Batman de Marvel ¿verdad? es el Batman pero aquí es más como un espíritu milenario que llega pues dentro de una ah, es como una especie de maldición de de, de de un ser que solamente aparece de noche por eso también es el y más en la es luna llena es cuando tiene más superes. es un vigilante ¿Por qué digo es de un vigilante de tipo Daredevil tipo Daredevil Sí, es, es tipo de combinación de Daredevil y Batman, porque además, pues también es un. tiene habilidades acá místicas de, del Medio Oriente, pues, para pelear. Eh, y lo comparo yo mucho con Batman, porque, pues, eh, sus escenas más acá, más importantes, pues ocurren de, de noche, ¿no? Es sigiloso para entrar, te digo, es como un ninja también. Entonces, por eso lo pongo. La verdad, no nos mostraron mucho. De la que sí quiero hablar, bueno, tú quieres, Mario. Dinos, dinos, no, una cosa que me da curiosidad, que el personaje, no es que tiene trastorno de identidad dis disociativo. Así no es, ya, no eh, el mismo que... espíritu que tiene es más acá, ¿no? Rebeldoso. Sí, sí, sí, sí, eso está interesante. Y Oscar dice que es muy buen actor. De la que sí quiero hablar, sobre todo, Tulio, ¿qué opinaste de She-Hulk? Pues, lo que nos a nos mí está. me gustó, a mí me gustó que vi a, a, a, a Hulk, o sea, vimos a, a, Bruce, ah, a, a o sea, Bruce, a Bruce Banner, sí, sí, sí. a Mark Rófalo, entonces. O sea, se ve que sí le van a meter... Juan, no va a ser como de nada más va a ser un comentario de ¡Ajá! Y por una vez conocí a Hulk, pues no, sí lo vamos a ver, ¿no? Y eso sí, sí. va a darle más eh, conectividad al MCU, lo va a hacer sentir más orgánico, más parte de... Y eso eso me agrada. Fíjate que a mí lo que no me gustó es que no nos mostraron como tal ni a She-Hulk, ni a Moon Knight, ni a ninguno así, su traje... Vemos su... las pompas. <risa> pero chico. entiendo que eso se lo guardaron para cuando lancen los trailers, ¿no? Entonces claro, claro. Eh, yo creo que yo creo que va a estar bueno. Por ahí me causa un poco de conflicto en que o sea, hay, hay algunas series que sí digo como para qué, como Iron Heart o como Moon Knight, si es como de pero entiendo más también y no podrías hacer una película de Moon Knight, o sea, no de por sí, sí, no, sí no, no ya hacer sí. una película de por sí hicieron sí, una de Eternas pero... que está Eterna. Entonces, no, bueno. no podrías hacer una película de Moon Knight. Me parece una buena manera de introducirlos como series. Y pues la calidad está comprobada, ¿no? Yo creo que van a estar sí, buenas. Sí. Yo eh, creo que She-Hulk es este, no. la forma que tiene Marvel de seguir explorando un poco más a Hulk sin tener los derechos para hacer películas de Hulk. Claro, mm. también. me pasa no, algo que, que me ha pasado con todo lo de Hulk. Siento que el, el, este avance de She-Hulk pasó Casi 100% desapercibido. O sea, yo no, no veo a nadie. Bueno, de... es que la estrategia, la estrategia yo siento que estuvo mal. Porque empezaron a lanzar logos en Twitter, pero el tráiler este donde vemos a Muna y Tashi Hulk solo salió en Disney Plus. Entonces, si no tenías Disney Plus, no había manera de verlo. Y si no te decían, oye, ve a Disney Plus a verlo, ni te enterabas sí. que salía. Tenías que buscarlo en sí, de hecho, en Ahí la puedes ver los trailers, Alex. Ahí están en Disney Plus. Entonces, no, no, no, no Creo que, no los, no las, creo sí que los también por eso pasó un poquito desapercibido. Claro, claro. Sí, o, o sea, al, fin, al final siento que, o sea, a Hulk como que lo, lo hacen muy al lado, como que a nadie le importa, y no entiendo por qué, si a mí me gusta... ¿Por no no sí, no porque no tienen los sí, derechos, sí, porque no tienen los derechos. Sí, exacto. Como dicen, aprovechar al personaje para, para contar esta serie si es total... Totalmente... Pero me refiero más que a, que a la gente, o sea, no, no tanto a, a, a ellos como estudios, sino a la gente, como que Hulk ni la va vale ni le viene, o sea, yo... Conozco a mucha gente que, sí. que ha, o sea, ha seguido el universo de Marvel, pero nunca vio la de la de Increíble Hulk, por ejemplo. Sí, es un personaje de alguna manera relegado hasta cierto punto, en cuanto a la pero no crees que se deba igual a lo mismo, o sea, de que esta película del increíble Hulk tiene a otro actor, entonces hay gente que cree que no forma parte del universo cinematográfico. Sí, eso de también Marvel. puede ser un, un factor. Es la primerita, sí. entonces hasta la sientes un poquito diferente. Puede ser esas cosas. que sí, Eso también. sí puede puede ser. Y no sé como el Marvel. Ya en el universo cinematográfico de Marvel empezamos a ver la, eh, el momento en el que se empezaron a quedar sin creatividad los de los cómics, ¿no? Porque ya vamos a tener a Miss Marvel, que no es lo mismo que Captain Marvel, este es otra, o sea, ya se les acaban los nombres. Pero, no pasó es, que, ay, Pero es, es que, es que no de ella, ser, ajá, si tú hubieras sí. leído un poco. Exacto. Pues cuéntamela, ¿qué, qué es lo que pasa? Bueno, esta chica, este que, que es Miss Marvel, se, se pone ese nombre porque es una adolescente esta fanática de Crania. Capitana Marvel. O sea, no, no es porque se le hayan acabado los nombres, sino ella a propósito, cuando obtiene sus poderes, le pregunta, bueno, o sea, se pregunta a sí misma o le preguntan, ¿cómo te vas a llamar? ¿Qué traje vas a usar? Y ella dice, pues mi superheroína favorita es Capitana Marvel, pues me voy a llamar Miss Marvel. Es, o sea es, es como green, síndrome el de los increíbles. Y es gringa. <risa> <No, bueno. risa> <Andale. risa> es es Up, pa pa pakistaní, ¿no? Es, sí, es eh, sí, exacto. Es su, su familia viene de allá, pero mm -hmm. ella sí tiene esas culturas, pues. Kamala mm -hmm. Khan. Y además, eh, pues tiene la. Y de hecho su de, personalidad eh, en, de, en de, los de, cómics es, o sea, porque es un adolescente. De hecho forma parte de los Jump Avengers. Sí. Y su personalidad en los cómics es eso, o sea, está peleando. Y se saca una selfie, ¿no? Por ejemplo, en, sí, en, es muy en la pelea. Porque es cae un adolescente. Bien. Sí, uh -huh. cae muy bien, cae muy bien. Eh, nos también lleva, bueno, ya, lo que ya sabíamos, What If 2, que esa también lo habían anunciado. Lo que me sorprende es dónde está Loki 2. Bueno, la segunda temporada de Loki, porque es así. Y también eso ya nos dijeron, dijeron, ¿no? Que ¿no? Va a cuando la, la directora, según yo, dijo cuando terminó la, la primera temporada, que para Loki 2 faltaban varios años. O sea, que estaba pensada wow. como para 2023 24 creo. No, pues muy mal. No, no. Ay, Raúl, pues todo tiene una razón de ser. Seguramente en la historia es en ese momento en el que va a ser importante Loki 2. Bueno, es que es que Hiddleston tampoco es tan joven, pero bueno, está bien. Ay, Dios mío. Sí, sí, nada bien. te bueno, parece, nada te parece. A ver, una, a ver, espera. y es Mario que... se queja tanto cuando, está, cuando empezamos a hablar de Marvel en todos los programas. Es que ya dicen, mmm, no, no, no. es que Mario está viendo a México mientras jugar, <ríe> jugar ese hockey. A ver, una, porque ya que está aquí, dinos, Leo, dinos. ¿Qué? ¿Ibas a decir algo digo? mientras te cortabas? ¿De What If 2? No. Mm, no no ah, me bueno. acuerdo. No. Ah, bueno, no. bueno. Esta ¿Qué sí qué quiero ver decirlo a ustedes. Agatha House of Harkness. ¿Quién Oye, quiere ver if, if una sí secuela gustó, de, una, de la serie más decepcionante de Disney Plus? ¿Quién quiere no ver No es una eso? secuela, es un spin-off. Bueno, un spin-off. O sea, y no es la serie más decepcionante de Marvel, es sí, una también. de las mejores. <risa> también, <o> sea, digamos, <risa> no, empezando no, no. por ahí, es creo una que de esa aclaración vale Marvel. Digo, de las tres que ha hecho, Marvel. Marvel. Digo, Aquí, sí que ha hecho <risa> Aquí sí puede hacer esto. Bueno, ah, fíjate que, eh, o sea, más allá de que es una de las mejores series que ha sacado y, y, y Uy, sí, sí, estás sí. totalmente en un error, la verdad es que sí, una serie de Agatha Harkness no es como que diga, ¡ay, qué emoción! Me, la quiero quiero ver su historia porque ya prácticamente sabemos su trasfondo sí la vimos yo ¿no? quiero en quiero pensar que esta, esta serie va a ser cortita va a ser de unos ocho capítulos o menos y que una de dos o va a tratar de su aquelarre cuando se hace bruja y mata a sus mamá y a sus sí, compañeras a sus, sí, sí. o de cómo se va a liberar del hechizo de Wanda para salir en Doctor Strange Mandas of Multiverse. Una de esas podría ser. Yo creo que tiene más lógica la segunda, porque al final, como dices, la, la, o sea, esa parte, el cómo se hizo, ya medio lo explicaron en WandaVision, y, o sea, creo que, y, y sabemos que la vamos a seguir viendo, ¿no? De hecho, ah, no, no es cierto, estoy, me estoy confundiendo con la personaje de Julia Louis Dreyfus que sale al final de Black Widow en escena post-créditos. Ese, okay. Esa no es. Ah, no es Valentina de Fontaine. Ah, no, sí, no, no. la confundí con ella, pero bueno, de, o sea, yo siento que es más factible que, que suceda esta serie como en, el, en la línea del tiempo actual, si es que sigue habiendo una línea del tiempo, que, a, que sea una como pre, sí. previo a lo que sucedió en Wanda. Pero, pero, eh, eh, eh. No, no, y aparte te das cuenta, ¿no? O sea, como la, como la virtud, ¿no?, que tiene Disney, así como de... Los creativos que están detrás de, de, de todos estos contenidos, ¿no? O sea, como para sacar, o sea, de, de, de, de todos los personajes posibles hasta como su propia historia, ¿no? Eso yo lo rescataría mucho, como algo valioso, ¿no? Exactamente, eso sí. Y recordemos también que en los cómics Agatha, pues, tiene también conocimiento sobre el multiverso y cosas así. Entonces, no sé si eso también tenga que ver, ¿no? Que algo esté pasando en la Tierra y no sé. Y ella como bruja, pues, ayude o... Porque acuérdese que ella no es mala, mala. O sea, ella es. Eh, va bajo sus propios intereses, pues, pero villana no es. Pero sí es mala, ¿no? o, sea, o sea. mala, ya, pero. Ya ning... Ah, bueno, a ver, dime. No, no, no. O sea, continúe, no si ningún es malo, es malo, malo. Voy a destruir el mundo, jaja, ja, o sea, no. Ella no, no es así. Pues eso quería, quería el poder de la fuerza, de la magia del caos pero pero de no ella para misma. destruirlo. Quería para ella, para ella convertirse en la bruja escarlata. O sea, no, no. Pero a lo que voy es. Es más como una sensei, pero no es esa sensei linda o buena onda, ¿no? Es más okay. bien esa sensei pues que dice, a mí me vale, madre, ¿no? Lo que te pase, yo nomás sé esto y hazlo, ¿no? Y ya, de ese estilo. Y ella ha ayudado en los cómics a los Vengadores en varias este, cosas relacionadas con magia. Eh, como, por ejemplo, cuando uno encontraban a Strange, que se perdió en un multiverso, cosas así. Sí, pues, eso, es ayuda, verdad, ¿no? eso es verdad, eso es verdad. Y también les digo, para hacer la mala mala, pues también sería muy raro ver una serie, porque ya vemos que estamos en la época de los, ¿cómo se llama De los, este, no somos malos, ¿no? Quíranos, como Loki, como Venom, como todo esto que a Alex le gusta mucho. <risa> me encanta, <risa> me encanta que los villanos ya sí, no lo sean los antihéroes. Ya son antihéroes ahora. Exactamente. Tienes que Alex. qué padre, ¡Uh! Sí, sí, sí. Y otra súper interesante que ya la dijiste hace poquito, Alex, Spider-Man Freshman Gear, que va a ser una serie animada, pero con el, con la voz de, eh, de Tom Holland. en los primeros Ahí vamos a ver los inicios de, de cómo comenzó a ser Peter Parker. Ah, va a ser con la voz pero de Tom esta Holland. Esta, no sé si sí no es canon, esta sí es, así es canon. es, esta sí es de... canon. Así es. Yo no tenía el dato de que estaba confirmado Tom Holland, pero sí había... No, sí, sí, sí. Sí había visto que en la presentación que esta sí va a ser canon del MCU y va a mostrarnos. Eh, recordemos que en Civil War, cuando Tony recluta a Tom Holland, ya es Spider-Man. Incluso yo le muestra algunos videos de, de Spider-Man sí. haciendo cosas con la telaraña y demás que están en YouTube. Entonces, esta serie nos va a mostrar como sus primeros eh, meses, días, años en la high school sí, sí. cuando obtiene sus poderes. Exactamente. Muy bien, este Marvel, copiando a The Batman, que ellos también quieren hacerlo Copiando, mismo, ¿no? todavía ni sabes, Raúl, ya, por favor. No, pero me refiero sí, a la, está a la temática. Estás de DC y Marvel ahora. Sí, ahora ya los veo igual. Pues bueno, al final anunciaron muchas series. cosas en el, en el sí, sí, sí. Disney Plus Day, estará bueno ir viendo lo que va saliendo. Por lo pronto, para diciembre tenemos eh, el The Book of Boba Fett, ¿no? Sí, Ya, chula, se claro, ya sí, sí. casi se estrena. Eh, y, pro, y pronto tendremos la de Obi-Wan todavía no sabemos eh, cuándo, todavía ni siquiera hay un tráiler pero, y ahorita ah Hawkeye, sí es cierto, es se, se, sí. se estrella ya fíjate, próximamente fíjate que ahorita que sí. mencionaste esta, esta de Boba Fett ¿ustedes no no, les, no se les antojaría en algún momento que se contara como una historia así, enfocada a todos estos mercenarios ¿no? que, que, que van al bar este de, de mala muerte en Tatooine, que Hanso Mario, pues es que tienes que ver de Mandalorian de eso se trata. Tendría, tendrías que ver de Mandalorian, sí. Bueno, no, no se trata específicamente de eso, pero sí se trata un poco de, de los. ¿Cómo se llama? De los mercenarios, sí. sí de los cazarrecompensas. Sí. Exacto. Sí, yo, yo, yo creo que te gustaría mucho, Mario. El, el estilo es muy como como western, pero en el espacio. Sí, muy, muy, muy bueno. Muy que te muy, latería muy bastante. Muy vámonos, vámonos con exacto. algunas noticias rápidamente. Mario, te tengo dos noticias Una ¿Ah? que tiene que ver Aquí con Marvel, pero que sí te va a gustar Y otra que no tiene nada que ver con Marvel Para que también digas, ya dejen de hablar de Marvel La que sí frío? tiene que ver con Marvel Es lo que dijo Ridley Scott en los últimos días No sé si, no sé si viste algo que dijo en una entrevista que las películas de superhéroes le parecen una mierda aburrida. ¿Qué opinas? Digo, no dijo digo, eso literalmente. <risa> le, perdón, les, ¿Sí? les parece... Bueno, literalmente dijo, they are boring as shit, o sea, son aburridas como la mierda. ¿Aburridas <risa> como la mierda? Oh. Sí, sí, sí. Ah, ah, o sea, yo, antes, sí. O sea yo, yo, yo soy como más del enfoque que decía Scorsese, ¿no? como esta cuestión de que muchas veces las películas de superhéroes se, se llegan a tornar como reiterativas, de algún momento se vuelven repetitivas, y como que la fórmula es como la misma, ¿no? Hasta, yo voy, voy más como en ese sentido, no tanto a decirles que son una mierda, o sea porque si uno se clava a final de cuentas, y si, sobre todo si es fan o no, o sea, si uno es fan de Marvel, por ejemplo, este, se mete ¿no? en todos los detalles, no este en los antagonistas, los los villanos, los superhéroes, entonces, este, yo más bien me iría como, como por la perspectiva de que algún momento Dios corse, o sea, no, no tanto que sean una mierda, o sea, yo no las considero así realmente. Órale, te viste buena onda, Mario. Ah, pero sí. si vieran la gente lo que dices en el backstage, no, no es cierto. Sí. <risa> no, no, no, no. En el WhatsApp. Exacto, en el WhatsApp, no, ahí sí, eh. Yo, yo creo que Raúl por ahí tiene un punto y, y lo decía justamente en el, en el backstage, ya, ya queremos ver a Ridley Scott el año que entra anunciando que va a dirigir la siguiente película de los Guardianes de la Galaxia o alguna cosa así, o sea, creo que creo que los, ese, ese tipo de comentarios están un poco fuera de lugar, porque al final nunca sabemos qué va, qué va qué proyecto va a acabar haciendo alguien, ¿no? A lo mejor él nunca va a hacer una película de, de superhéroes, pero yo no desestimaría así a un género, completo, aunque seas Ridley Scott, ¿no? Que pues, mis respetos. Porque para aparte Ridley Scott, es, que... un género, es un género que puede o no gustar, pero definitivamente ha, ha, ha innovado en muchas cosas y ha evolucionado mucho en el cine, ¿no? Entonces, no lo puedes desestimar así solo porque sí, no te pues gusta. Es, es al final el género de, el de la actualidad y obviamente hay, hay a quien le gusta y hay a quien no le gusta. Yo repito, o sea, Ridley Scott se me hace un gran director. Me sorprende que a su edad siga haciendo tantas películas tan seguido. No sé a qué hora le da tiempo no, y, y energía. No, no, no, no solo películas, Alex es productor y todo. O sea, tiene como tres sí, sí, series, claro. vídeos Entonces, Mis respetos, pero creo que, sí, sí. creo que están fuera de lugar ese, ese tipo de, de comentarios. Y la otra noticia que les tenía, que a mí me emocionó mucho, eh, no sé si a ti Mario te vaya a emocionar, creo que a Raúl también le va a emocionar y creo sí, que Miguel sí, sí. me va a decir, ¿eso es una noticia? Es... <risa> o al 99% de la gente a nadie le importa, va a decir es que eh, en una entrevista también, esto no, es, no está 100% confirmado porque, toda, porque todavía no se han firmado contratos y demás, pero Mel Gibson mencionó en una entrevista que eh, antes de morir Richard Donner le dijo, Richard Donner, acuérdense que ya habíamos platicado, que ya estaba trabajando en un guión para Arma Mortal 5. Y le dijo, si yo ya no estoy, tú tienes que hacer esta película. Y, y entonces Mel Gibson cerró esta anécdota diciendo, entonces pues sí, voy a dirigir Arma Mortal 5. Entonces para mí eso ya fue una, una confirmación oficial de sí. que vamos a tener a Mortal 5 y además la va a dirigir Mel Gibson lo cual me emociona bastante. Porque sí, Fíjate que a lo mejor no, no muchos conocen esta faceta de director de Mel Gibson y, y lo ha hecho bien. O sea, sí, muy bueno. Esta de Braveheart de los noventas, este, es, es buen director. La o pasión sea, de se Cristo. Le, o sea, se, se le da la verdad sí. es que sí se le da. Sí, es bueno, verdad, pero... a mí me encantaría volver a ver a Mel Gibson en un buen papel y no así nada más en cualquier cosa Y Arma Mortal 5 creo que es una gran oportunidad ¿Sí? además ¿No? yo amo las películas de Arma Mortal, son clásicos entonces. Sí, a mí también Definitivamente es algo que me emociona No viste la serie, ¿verdad? ¿Eso es una noticia? ¿No? Exacto, nah. tenía razón <risa> No, nah, tienes que verla ¿Viste la serie de Lethal Weapon? <risa> no lo hagas, Alex Si te gusta Arma Mortal, las películas, no veas la serie nunca no, la verdad no, animal, nunca eh, tuve ganas de verlo no. Sí, no, no. Y, no. y no estaba tan mala, pero se fue uno de mm. los principales y la, la decidieron continuar así, entonces... No, no, muy mal. Ok. Pues, eh, algo que me emociona todavía más es ver este, este video de, eh, mal editado de, de Brasil, de Brasil. Miguel para, no, Brasil. para ver qué onda con Spider-Man. Vamos a estar seguramente toda la semana este, haciendo disección de ese, de ese tráiler para discutirlo claro. más en profundidad. Eh, no, y... Es el último tráiler, ¿no? O sea, ya sí, claro, sigues la película. Un mes. Entonces, Seguramente en los días, días a la previos. Película van sí, a salir seguro sí va a haber uno. Sí. No, sí. no, no, no, no creo que es, haya, haya otro tráiler. Yo creo que en los días previos va a pasar, van a empezar a salir spots de televisión de 30 segundos Así, en los, que a lo mejor vemos como algún vistazo a alguna otra cosa, pero ya un tráiler como tal, ya, ya no. Sí, eso sí, no. Ok, eh, pero. No bueno, dígame rápido, ¿Disney Plus sigue valiendo la pena o no? Sí, claro. Sí. Ya, desde el la principio pregunta valió es ¿Por la qué pena. lo preguntas? ¿Sí? No, pues hay quienes no. A ver, Mario, aquí va Mario. Dime, Mario, con todas... Sí, ideas. digo, sí, digo, o sea, yo... Ustedes saben que pues, yo no soy tan fan o ¿no? tan metido de Marvel, por ejemplo, que es como la carta más fuerte, diría yo, de, de todo el contenido que ofrece Disney+. Plus Pero entiendo, pues, que hay otras cosas, ¿no? O sea, si tú te metes a la plataforma, pues vas a encontrar todo el catálogo de Pixar, este, que es muy atractivo, este... National Geographic. Algunos doctor, National Geographic, este cosas interesantes, o sea, yo yo la verdad es, este no, no, no le quito mérito a Disney Plus, al contrario, o sea, tiene mucho que ofrecer, este a futuro sobre todo, ¿no? Sí, pues yo no, creo no, que man, tiene algo, algo para todos de tu parte. <risas> que dijeras, "No, es una mentada de madre, qué porquería." Pero bueno, yo creo que tiene algo para todos, al final lo único que a, mí, a lo mejor me hubiera gustado que hubiera sucedido en nuestro mercado es que Disney Plus y Star Plus eh, fue, vivieran en la misma plataforma y sí. fueran un solo precio por, por tener todo ese contenido y que no fueran dos cosas separadas que tuvieras que pagar aparte. Pero yo creo que Disney Plus, desde el día uno, ha valido la, la pena para muchos diferentes tipos de público. Obviamente si sí hay un enfoque grande en Marvel, porque es lo que está pegando mucho ahorita, pero hay también cosas para, para todos. No, si yo no lo tuviera con otros cuates, se me haría muy caro, la verdad. Aún se me hace muy caro. Por acá ah. nos, nos pregunta Jorge, ¿habrá o no habrá Spider-Verse con Garfield y Maguire? Pues hagan sus <risa> apuestas, yo creo que sí. Se hagan si apuestas. no sucede, tampoco va a ser el fin del mundo. Eh, Raúl ya nos dirá si se suicida o no saliendo de la película cuando <coughs> no. Va, no, no, yo no. ¿No? Voy a, ver, yo no. Voy a compartir el tráiler de Brasil en la página de Lens para que vayan a verlo. Perfecto. Y yo les diría si. Sí. En el bloqueo. Claro que va a haber. Ya, ya hay. Por favor. Claro que van a estar ahí. 100%. Sí, ahí va. 100%. Whoa.